Si estaba emocionado al principio, imaginaos ahora. La política tiene que ver con los relatos, ¿verdad? Hay relatos. Ahora hay un relato que dice, lo señalaban algunos compañeros, que todo está normalizándose que la situación económica está mejorando que se acaba el paro que se acaba la precariedad que se acaban los desahucios que los bancos vuelven a funcionar que la sanidad va de maravilla que ya no hay estudiantes que tienen que dejar de serlo porque no pueden pagar la matrícula que ya no hay gente que tiene que emigrar que los pensionistas no tienen problemas con el copago sanitario y que con 600 euros se vive de maravilla o que una renta mínima de 400 euros está muy bien o que subir el salario mínimo pues 7 8 euros en lugar de subirlo a 850, implica que estamos avanzando. Es un relato, como otro cualquiera. El problema es que los relatos que tienen que ver con la realidad, a veces funcionan mejor, pero no son gratis. Y sabéis que a mí me gusta siempre decir la verdad, aunque haya palabras de esas que manchan el relato. Hubo un teólogo brasileño que dijo... Cuando hablo de los pobres, me llaman cristiano. Cuando hablo de las causas de la pobreza, me llaman comunista. No es que fuera comunista, es que estaba diciendo la verdad. Y cuando dices la verdad, te llaman de todo. Se lo llamaron Allende, que tampoco era comunista, y se lo han llamado a Bernie Sanders. Y yo muchas veces, en muchas entrevistas, me he sentido como en el comité de actividades antiamericanas. ¿Es usted comunista? ¿Os acordáis? La cantidad de veces que me lo preguntan. Eso es señal de que estamos diciendo la verdad. Y decir la verdad tiene un precio. Es muy difícil que te escriban un buen editorial si dices la verdad. Es muy complicado. Es muy complicado que te elogie el adversario si dices la verdad. Si dices, es que ustedes responden ante un fondo de inversión, claro. Cuando dices que a lo mejor si a una señora en Reus le han cortado la luz y ha muerto en un incendio y que tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados Isidre Fainé, banquero y dueño y presidente de Gas Natural, ¿qué pensáis? ¿Que van a hablar bien de ti? ¿Que te van a presentar un perfil o una estatua ecuestre, verdad? Si dices eso. O si dices, como decía Irene, y señalas, y dices, es que es una vergüenza que... Que el señor Amancio Ortega, su hija, y el señor Roch tengan el mismo dinero que 14 millones de españoles. ¿Qué pensáis? Que van a hablar bien de ti, que te van a hacer estatuas ecuestres. O cuando decimos, mire ustedes, que la política no solamente está en los parlamentos, allí también, y sabemos hacerla y sabemos gobernar y gobernar mejor, pero la política está allí donde la gente sufre. La política está en las viviendas de las espartanas de Coca-Cola. La política está en las neveras vacías de la gente que no puede llegarla. La política está cuando faltan camas de hospital. La política está cuando hay niños que tienen que estudiar en barracones, cuando hay jóvenes que tienen que emigrar, cuando hay estudiantes que efectivamente no pueden pagar su tasa. De matrícula, Cuando hay pequeños empresarios que no pueden sacar su negocio adelante porque les han subido la factura de la luz y no les ayudan. Cuando hay autónomos que no llegan a pagar la cuota mensual, que les obligan a pagar el IVA antes de poder facturar. Ahí hay política. Cuando un taxista dice esto de Uber es una tomadura de pelo y están insultando a mi trabajo. ¿Y qué pensáis? ¿Que señalar las verdades, que construir un relato que señale la verdad va a ser gratuito? que nos van a lanzar rosas, que nos van a lanzar flores. Y ese relato de la verdad tiene mucho que ver con lo que nosotros y nosotras significamos. Y con lo que significa nuestro pueblo, porque a nosotros nos han atacado desde el principio. Desde el principio nos han llevado al Comité de Actividades Antiamericanas y aún así más de 5 millones de personas con todo en contra, con todos los poderes oligárquicos en contra, dijeron no tenemos ningún miedo, lo que nos da miedo en todo caso son que sigan mandando las oligarquías y os vamos a empujar. Y esa es la clave fundamental de Podemos no estrategias sociales en un laboratorio, lo decía Echenique, decir la verdad, decir la verdad, porque la verdad es un relato que aunque tengas todo en contra, pues funciona mejor. Y yo quiero decir a los compañeros que no piensan igual que nosotros, que también entre nosotros nos tenemos que decir la verdad, que nunca más se nos puede ver en los medios de comunicación utilizando relatos para atacarnos a nosotros mismos o utilizando caricaturas. No hay, compañeros y compañeras, un Podemos estrecho y un Podemos ancho. No hay un Podemos perdedor y hay un Podemos ganador. Lo que hay son compañeros que tienen ideas diferentes y las podemos discutir y las podemos elegir y no pasa nada porque haya democracia. Por eso a los compañeros que dicen, queremos un Podemos contigo Pablo, pero sin tus ideas y sin tu equipo, como compañeros, digamos la verdad, no pasa nada por elegir en política, elegirán los inscritos y las inscritas. Y les, se les han planteado dos modelos muy legítimos y muy claro, pero nosotros no podemos engañar a la gente, nosotros tenemos que decir la verdad, porque diciendo la verdad es como llegamos hasta aquí y alguien no es nadie sin sus ideas y sin su equipo. Ojalá hubiéramos podido llegar en una sola lista. Lo intentamos hasta el final. No fue posible, no hay ningún problema. La democracia es poder elegir. Ideas que están en documentos diferentes, personas que van en listas diferentes, liderazgos que representan maneras diferentes y, a partir del día 13, todos juntos y juntas. Y si nosotros ganamos, os aseguro que voy a integrar a todo el mundo aunque piensen diferente, porque tener ideas diferentes nos hace más fuerte. Voy terminando, voy terminando ya. Y quiero quiero invitaros a, a un orgullo. Al orgullo de de asumir que te llamen necio, que te llamen necio por, por decir la verdad, que te llamen necio por, por mirarles de abajo hacia arriba, que te llamen necio por decir palabras que son difíciles, y hay una letra de Silvio Rodríguez que me, que me entusiasma, igual que me entusiasma escuchar a Violeta Parra para cerrar este acto que dice... ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Viviremos sin tener precio, un podemos que no tenga precio, ¡sí se puede. Si no creyeran a esperar. Si no creyeran lo que ha